BMW Serie 5, el sedán de lujo fabricado por la marca alemana BMW. Cuenta con una amplia variedad de opciones de motor incluyendo gasolina, diésel y híbridos enchufables. Con una potencia de hasta 617 caballos de fuerza, el Serie 5 nos entrega un diseño elegante y aerodinámico, con detalles de lujo en su interior, también cuenta con una amplia variedad de características avanzadas de seguridad y tecnología, como un sistema de información y entretenimiento de pantalla táctil de 12,3 pulgadas, asistencia de estacionamiento y cámara de visión trasera, este vehículo nos entrega un manejo deportivo y ágil. Además, el BMW Serie 5 cuenta con tracción en las cuatro ruedas y tiene una gran capacidad de aceleración. Si quieres saber más de este vehículo y conocer otros modelos, suscríbete a nuestro canal y mira nuestro primer video sobre top 10 de los vehículos más esperados para este 2023 parte 1.